Vale, cerditos, venid Venid aquí Venid aquí, venid Ven, ven, aquí, aquí, aquí Pero vacas Ven aquí vacas Yo he visto yo más vacas por arriba no? dónde hay más vacas? Por ahí, ¿no? Me dice que por aquí Mira aquí, gracias Ven aquí también Tú conmigo, eh Ven aquí Para es que son vacas, no saben subir Venid las dos ¡Tú! Pero bueno, hombre que, que he perdido una rienda, espérate, espérate Voy por la rienda y te llevo Ahora no vaya a estar perdida vaya a saber qué es el cautiverio vaya a estar en un sitio muy pequeño Vais a pasar de estar en un sitio eh, in, Casi infinito Bueno, que a vosotras eh, Para vosotras es infinito Porque no, ten, no tenéis con, eh, No soy consciente De lo que es El mundo Pero Bueno Dentro de poco, esto va a ser el pueblo que era la base, en esta versión. Hay algunas texturas que están cambiadas, pero la gran mayoría son igual a las que vienen en el... por defecto. Vale, pues ya tenemos cultivo. Ahí he quitado una. Vale. Mm, mejor pillo por aquí. Claro... La muralla bajo por aquí. Y pillo la, la farola esta. Vale. Vale. Así que tendré que quitar esto. Esto también. ¿Qué hago? ¿Me quedo con el caballo esqueleto? Que ha sido. De sido generado por lo del mini -boss y eso. Vale, ahora como hago yo esto, esta muralla. Vale, lo hago diagonal. Tendré que quitar todos estos bloques, todos estos árboles. Pero bueno. A ver. Incluso puedo dejarla así, como como diciendo antes había aquí una civilización. Vale. Falta más piedra. No comentaré mucho que estoy haciendo unas cosillas, pero te estoy vigilando. Así que cuidadito, Juanito. Me lo tomaré. Me lo tomaré como una amenaza. Me lo tomaré como una amenaza, no me queda otra. Ya voy a estar con miedo. Voy a guardar los picos. 1, 2, 3, 4 5. No, me pasa, me pasa. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, no, no he pasado, tranquilo, o sea, es he uno menos. Pues aquí pongo antorcha. Falta iluminar algunas zonas, pero bueno. Poquito a poco ya la aldea está mejor protegida. Eh, hay murallas, las entradas están tapadas. Dentro de poco ya podremos liberar a los aldeanos. Esta zona va a ser para cultivos. Falta, bueno, poner un poquito de piedra por esta zona. Eh, vamos a hacer... No. Me quedan cuatro bits. Ah. No. No, ja, no, no, ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, pégame a no, no, no, no, no, no, no, Voy a hacer llevarlo en barcas. van iba, a ser liberados ya. Iban a, iban a ser liberados Lo iba a liberar en este. en este directo. Iba a liberarlos todos. Iban van a ser libres. Y por no iluminar. Tío, iluminan todas partes menos ahí. La parte más importante no la ilumino. Métete ahí. Ahí. Venga. Joder, tío, la que me ha liado un puto zombie. Joder, tío. ¿Qué tal, David? Nada, teníamos tres aldeanos y yo. Y viene un puto zombie y nos los matas todos yo. Nada, tres manzanas. Tenemos que hacer manzanas de oro. Manzanas de oro y pociones de debilidad. Llevamos poco y parió la burra. Tío, ¿por qué? Lo he cuidado todo el rato yo, lo tenía ahí guardado yo para ahora Le he hecho la muralla y todo Para sacarlo, para que no para que estuvieran protegidos Y mira, lo matan O sea, aparece un zombie porque no había iluminado esa zona Aparece un zombie y me lo mata a los dos Bueno, me lo convierte en zombie, no están muerto del todo Entonces ahora tengo que ir a por uno de oro y manzana ya que estoy aquí Rompo esto que dije si contigo, una manzana. Después puede venir un esqueleto y tirarme la daba. ¿Lo ve? ¿Qué os dicho? Del esqueleto. Para Come. Vale. Uno de hierro necesito. Vale. Ya que estoy si puedo. Vale. Y yo más. Vamos a leer Y ahora un barra clear no estaría no. mal XD. Parece tontería. Que si no ya me pongo a llorar. Oh, diamantes. Pero cuántas shaders. Por esta zona, ¿verdad? Ser vale. 100 barra Clear, barra Clear, barra Clear.